le pedía a los agentes eh, de la Policía Verdad que tienen a su cargo hacer cumplir las normas y las, las reglas que se han establecido en medio de este toque de queda producto de este COVID-19. Donde decía que le pedía a los agentes no atropellar a los, a las, pues, a los ciudadanos en el momento de ser eh, apresado o, o sorprendido violando el toque de queda. Pues también, en el, claro, es una, una reacción del ministro de Interior y Policía producto de las múltiples denuncias que se habían hecho donde participaban miembros de la policía eh, en estas acciones. En el día de ayer también se expresó el director general de la policía, el general Sánchez eh, González, donde decía o dice que no va a permitir ningún tipo de exceso por parte de los policías a eh, ante la población en medio de esta eh, situación que vive el país. También en general, pues se expresa en ese sentido producto de las denuncias, ¿verdad? Que han sido objeto, de los policías en el ceso, en el cumplimiento de sus eh, funciones. Así que yo me eco de esto porque de que el lunes, creo que hablamos tú y yo, y, y tú pues resaltaba y también nosotros resaltamos la labor que viene haciendo la policía y que muchas veces solamente lo que sale a lucir eh, por los medios o por nuestras redes eh, son las acciones de los policías cuando se ven involucrados en algún acto eh, que no es el más, el más correcto. Sin embargo, la acción nuestra, la acción del ciudadano que también eh, en múltiples ocasiones reacciona no de la mejor manera por pues, ese tipo de cosas no trasciende. Así que por lo que buscamos nosotros con este comentario lograr que entre las, quienes están llamados a cuidarles, a protegernos, y también nosotros como ciudadanos debemos ambos cumplir con las, con las reglas, con las normas pero sobre todo con la constitución para evitar que tanto policía como ciudadanos se vean involucrados en acciones no las más correctas en serio. y eso es verdad porque mira, pero también nosotros tenemos que ver eh, cómo eh, parte del cuerpo policial eh, cuando actúa de manera eh, correcta y, y como se le respeta a ciudadanos sus derechos que eso es lo que nosotros eh, queremos que, que, que sea la punta de, de, de lanza de, de la institución eh, que hagan sus funciones pero respetando el derecho de, de los ciudadanos pero el ciudadano pierde su derecho cuando eh, también irrumpe y, y trata de, de que, esa, de que la, la policía no haga su trabajo como debe ser. Y mira una muestra, pero lo que pasa es que nosotros solamente vemos a los policías, los necesitamos, eh, cuando, lo, cuando los necesitamos lo llamamos, pero casi siempre resalta lo malo de la policía y no, no estoy, eh, para que no piensen que estoy en acuerdo totalmente con la policía, pero si tú ves, solamente los cotuizanos Resaltan ellos mismos la acción que tiene este coronel, que ha sido un prácticamente está educando a la policía de cómo se trata un ciudadano, y el mismo ciudadano le hace reconocimiento, no se lo hace no se lo hace en las instituciones, en el mismo ciudadano de, la, de, la, de, de Cotuí le hacen un reconocimiento a este coronel, que es José Francisco de la Cruz, que por su trato y por su a, a, amabilidad como eh, eh, vimos que hasta para llevarse preso a una persona lo, lo hace con una, con una elegancia. Eh, como dicen por ahí, es una dama cuando va a hacer su, su labor. Ahí nos vemos que sale en los periódicos en, en letra grande porque eh, eh, ahí él no le dio un macanazo a nadie en la cabeza ni le dio un tiro. Si le hubiese dado un tiro, un macanazo... Eh, ...salen letras grandes... ...y en la primera portada de los periódicos... ...pero como está haciendo una labor... Eh, ...como debe ser... ...se le... simplemente se le limita... ...a que esa es su función... ...entonces... ...debemos también... De, eh, ...enarbolar y hacer... Eh, ...que las cosas buenas... ...sean... Eh, de, de, ...de repetirse... ...en otras poblaciones... y ...en otros agentes... De, ...del uniforme... ...o sea, con, reconociendo esto hace que se estimule y que salga la persona, la verdadera, el verdadero trato en otros, en otros eh, personal de la institución. Si tuviésemos algunos 20 coroneles como él en diferentes pueblos, eh, quizás esa, esa versión que ahora eh, vemos como se está, todas las instituciones se quedan, eh, sería mejor. Bueno, yo creo que las condiciones en este momento están dadas por múltiples razones para que eso que tú planteas sea correcto. En primer lugar, tenemos un director eh, general de la policía joven, de carrera, eh, con muchos conocimientos, y mucha capacidad. Y además también tenemos un gobierno que ha, eh, le ha prestado, tiene la intención de prestarle la debida atención, sobre todo eh, a, la, a, los, a, la, a la policía, ¿verdad?, eh, donde ya está ha sido anunciado un reajuste en el suelo y una serie de beneficios como seguro, que le dan cierta tranquilidad o deben darle cierta tranquilidad al policía que esto le permita pues, hacer una labor de, con mucha profesionalidad al momento de hacer sus funciones. Son múltiples razones que tiene la policía en este momento para hacer una labor realmente como soñamos los dominicanos que nos jactamos de decir, por ejemplo, cómo funciona la policía en otros países y que nosotros anhelamos que así lo sea aquí. Además son eh, serios reclamos que históricamente se han hecho en el país, eh, muchas veces queriendo justificar que las acciones de la policía es producto del mal pago que son, de la manera como mal viven, de manera que creo que hay ahora mismo, si eran esas las razones, yo creo que están dadas las condiciones para que la policía pueda hacer una labor, así como tú señalas, como ese coronel de eh, construir. Bien. Señor, mira, eh, ayer el gobierno anunció algo que yo creo que es sumamente importante. Y quiero referirme a, a la, al anuncio que hizo de la creación... De, o fabricar unos 16 edificios en Santo Domingo para parqueo una acción uh -huh. que cuando se materializa entiendo va a decongestionar de manera significativa la ciudad capital no voy a decir del gran Santo Domingo, sino la ciudad capital y bueno, si los municipios ¿verdad? que la componen esto es una, una, un anuncio que lo hace el presidente Luis Abinader en el momento donde el tránsito en la capital, podemos decir que ha colapsado. Una, sí. Es un pan, es un demonio, una, una, un infierno eh, moverse en la capital, a el día. Así que yo creo ojalá, que ojalá este proyecto eh, va a venir a resolver un gran problema. Ahora bien, ¿dónde viene el pelos? Se van a hacer 16 edificios. La capital, con esos testigos hay algunos de esos que va, contarán con 600 parqueos, otros con 390, con 250, bueno, en fin, van a estar diseminados en diferentes puntos de la capital, pero también se tiene previsto hacer cuatro en la ciudad de Santiago. Qué bueno, eso es interesante. Ahora bien, ¿dónde viene el Perú? Y es la tercera ciudad en importancia sí. que somos nosotros. Tal vez yo voy a exagerar un poquito en ese sentido, pero si nosotros, si lo podemos a, a ver nosotros, sería medir, lo que hemos estado viendo de noviembre a esta parte, lo que ha estado sucediendo con el transporte en San Francisco de Manco no, no, no, no, no, este, no voy a pedir autoridades que se hagan cuatro como en Santiago, pero por lo menos que se lo tomen en cuenta para hacer por lo menos medio. Sí, sí, ¿sabes? sí. Entonces, este llamado es al presidente, pero también... Si ellos llamado, tienen 100 parqueos, nosotros con 25. o 40. Exactamente, exactamente. Entonces, este es un llamado a nuestras autoridades, a nuestras autoridades que nos representan, para hacer llegar esta idea también al presidente de la República. No recuerda, Sergio, amigos televidentes, que, que tenemos una institución, que es el Consejo Económico y Social del Municipio de San Francisco de Macorís, también que tiene... El, el, el compromiso y la responsabilidad de salir al frente y velar por nuestro bienestar. Entonces, eh, vamos a invitar de esto a nuestro querido reverendo padre, eh, vicarrector ejecutivo de la UTRE, el padre Isaac García, para tocar este tema y ver para que, que sigamos conversando con respecto a, a las actividades y las acciones que viene desarrollando en esta institución institución aquí en San Francisco de Macorís Aquí se sí. dice en Santo Domingo, con fines de congestionar el asunto del parqueo en Santo Domingo, que no hay, cuatro en Santiago. Vamos a pedir uno para San Francisco de Macorís Mira, esta es una inversión, público- privada que va claro. a hacer el gobierno. Y aquí tenemos empresarios, señor presidente, que estarían con los brazos abiertos esperando por Claro, claro, y tú sabes que es, señores, es el centro del pueblo eh, ...es un caos... ...a cualquier hora, Víctor... Eh, ...eso... ...bueno, después que se va el toque de, después que estamos en toque de queda... ...que, no, que nadie está, está haciendo tránsito... ...solamente así, pero... ...el centro comercial... ...la, la parte... Eh, ...comercial de, nuestra, de nuestro pueblo... Eh, ...no se puede transitar... ...eso es, eso es imposible... Eh, es ...los colegios que están en, en, área, en áreas de, de... ...en los colegios en la mañana... ...los comercios en, durante todo el día... Y en las calles... Estrechas... Y ese para ese y ese estacionamiento... De manera paralela... Que se hace... De, en, en, el, en esta ciudad... Eh, lo hace intransitable... Lo hace imposible... Tú vas a hacer cualquier... Eh, eh, cosa para el centro del político El que tiene mucho que no va a Santo Domingo... El, el que tiene mucho que no va a Santo Domingo... Y quisiera recordarle Solo tiene que... Transitar a las cuatro y media de la tarde del uh -huh. cuartel de la policía hasta donde está Ciplasi para sí, que es. Eh, recuerde Oye, sí, increíble. Eso es. Así. Yo sí, creo que de las autoridades... Sí, está... la, sí. Vamos, amor, serio, vamos a hacer ¿eh? otra... No otra... sí, sí, mira, Sergio. Tú mencionaste fuera de cámara en la situación... Eh, muy lamentable respecto a la, eh, su niño falleció en la ciudad, se fue en Puerto Plata. Plata. Ella, le, el niño tuvo un accidente tengo, en el baño. En donde Plata, aquí en Puerto Plata. hoy te visto que el, el niño tuvo un accidente sí, sí, en el baño de su, casa, donde, de su casa y cuando llegó a la, a la, a la emergencia de la, de la clínica, del hospital donde elaboraba su, su madre en el hospital de Hidalgo, de los Hidalgo de eh, la, la doctora Mariani Romano, recibió a su a su, a su niño y cuando y cuando vio ella había fallecido y ella eh, el, el estado de shock salió despavorida y fue atropellada por un eh, auto y, y se encuentra en estado delicado la madre. Eh, un, drama, un drama espantoso eh, eh, cuando, cuando el niño lo llevan al hospital donde ella labora, ella fue el que lo recibió y no sabía, estaba recibiendo un accidentado no, no, cuando no. se percata que es un niño ya sin vida pues como tú señalas eh, el impacto fue tal que ella salió eh, corriendo y al salir del hospital pues, fue impactada por un vehículo el y esto pues la tiene en un lado de, eh, de gravedad